Hola, vamos a ver cómo importar un catálogo de Lightroom en Capture One. Vamos a buscar unas imágenes que tengamos en Lightroom, puede ser el catálogo completo o una parte del catálogo. En este caso eh, vamos a coger una colección, una colección de imágenes, lo que viene a ser en otros programas un álbum o una carpeta virtual, por llamarla de alguna forma. Eh, en Lightroom podemos eh, exportar el catálogo directamente desde una carpeta. Seleccionaríamos la carpeta y le diríamos exportar esta carpeta como catálogo o desde una colección, ya sea una colección inteligente o una colección manual que ya hemos creado. Fijaos que tenemos la opción exportar esta colección como un catálogo. Y si vamos a la colección inteligente, tenemos la misma opción. Vamos a empezar a hacer una exportación con un catálogo pequeñito para verlo rápidamente. Y exportamos esta colección como un catálogo. Lo primero que demos es definir eh, cómo se va a llamar este catálogo. Y le llamaremos catálogo Capture One, lo coloco en el escritorio, he creado primero la carpeta y ahora creamos el catálogo. No hace falta incluir los archivos de negativo, ya que la vinculación a los archivos me la llevará a hacer eh, Capture One. No necesito mover los archivos, por lo tanto, sencillamente, solo le indicaré dónde están ubicados los, los archivos y eh, le puedo incluir las previsualizaciones disponibles, pero eh, Capture One generará las suyas, por lo tanto también lo deshabilito. Sencillamente le doy a exportar catálogo, Lightroom me hace la exportación, como son pocos y pocas imágenes lo hace enseguida, además no hemos exportado los, los originales, los negativos, digitales, y pasamos a Capture One. Desde Capture One, Vamos a Archivo y en lugar de Importar imágenes, fijaos que tenemos la opción Importar catálogo. Para ello necesitamos tener mínimo la versión 7.1.3, las versiones anteriores no soportan esta opción. Por lo tanto, vamos a Importar catálogo y tenemos dos opciones, desde Media Pro Catalog o desde otro catálogo, que será la opción que escogeremos. Lo que os comentaba de la versión, perdón, lo que os comentaba de la versión, fijaos que a partir de esta versión 7.1.3 ya podemos realizar la importación. Volvemos a importar catálogo y hemos de indicar dónde tenemos el catálogo a importar. Aquí tenemos el catálogo con el icono, con el logo de, de los catálogos de Lightroom y le decimos abrir. Tenemos un, min, un mensaje de advertencia en el cual nos indica que puede eh, importar del catálogo y, en principio, que no puede importar. Lo que nos va a importar son las colecciones, los recortes, rotaciones, orientación, balance de blancos, exposición, saturación, contraste y los metadatos. Y los ajustes de color solo serán aproximados. ¿De acuerdo? Pasamos a continuar. Y rápidamente me coloca las imágenes. Finalmente me indica, con una ventanita, cuántos archivos ha importado. Y si han habido archivos incompatibles o que no estén eh, online, que no estén disponibles en este momento, me indicaría las problemáticas que podría haber encontrado. Y en este momento ya las tengo disponibles. Fijaos, por ejemplo, que... Esta imagen que tiene un recorte me lo mantiene y me indica el recorte que ha tenido la, la imagen. Por lo tanto, aquí me va a indicar, tengo la máscara de enfoque colocada, me va a indicar la, la imagen aproximadamente como la vería desde Lightroom. Vamos a compararla. Vamos a poner medio para que se parezca más oscuro y fijaos que no es igual no es perfecto el ajuste pero el encuadre sí que lo coge perfectamente y el ajuste de luminosidad deberíamos acabar de matizarlo, ya que son dos procesadores distintos que interpretan de forma distinta el... la imagen en RAW, pero mmm, la apariencia es bastante parecida, y la importación ya la tengo realizada directamente. En esta versión aún está en un proceso de versión beta, por lo tanto aún puede mejorar y aún puede... Eh, dar alguna sorpresa inesperada. Por lo tanto, os recomiendo que hagáis pruebas y evaluéis los resultados. No deis por hecho que eh, este módulo va a funcionar perfectamente. Funciona muy bien. Yo no he tenido por el momento ningún tipo de problema y he hecho unos cuantos, unas cuantas pruebas, pero id con cuidado mientras sea una versión beta. Gracias. Hasta la próxima.